Queridos amigos, es jueves 27 de diciembre, son las 20 y 10 minutos. Estamos terminando una la sesión larga del Parlamento, que nos llevó más de 10 horas. Quiero simplemente en esta última entrega del año saludarlos, desearles lo mejor, que tengan un gran 2013. Nos vamos a ir a, a descansar, estamos bastante extenuados del largo trabajo del año. Vamos a descansar un poco y nos vamos a reencontrar dentro de pocas semanas ya, nuevamente con estas entregas y con el trabajo permanente. Les deseo lo mejor, espero que aprovechen estos días para estar en familia, para proyectar sueños, para tratar de fijar objetivos y trabajar duramente para lograrlos. Cuando nosotros nos fijamos los objetivos y trabajamos con mucha fuerza para conquistarlos, se puede. Así que les deseo un gran año y que nuevamente estemos juntos dentro de un poco.